de Tercer Tiempo, viene a este séptimo capítulo, se vino séptimo capítulo yo okay, que bueno, rea. no sé qué, qué le dio, qué tiene qué tiene, marica, marica en serio. el coronavirus, weón, llegó deja ser de show, marica llegó ¿sí? con toda, weón, hay que estar prevenido con ustedes, weón. Andrés Angustias Cárdenas, marica, no, marica pero cuál es el show, usted se alimenta bien, no se moja se cuida Hermano, hay que cuidarse. ¿sí? ¿Usted por qué tanto pánico, hermano? ¿Deje el pánico? Es que me dijeron que esto le daba las malas defensas. Ah, jueputa. Yo puta. ¿Y de verdad que se hincha de millos? se hincha de millos, güey. Paila. No, marica. Grave. Grave esa mierda. Venga, pero bueno, ya en serio. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, hablando... de bueno. Dejemos la huevona. No, pero déjese el, el tampabocas. Como Bad Bunny. Me siento como Bad Bunny. Sí, ya? sí, sí. No se le entiende ni mierda igual que a Bad Bunny. Así como el coronavirus, algo que se contagia... Es ser hinchas por moda, güey. Yo estoy mamado que la gente sea hinchas de moda. Claro, por eso es su por, camiseta de Flamengo, no, yo No, del Flamengo desde de siempre. ¿De pero toda la vida, cierto? Toda la vida hincha de Flamengo, güey. Gabigol, güey. Uy, yo quisiera a los guayos de, de, de Venga, Gabigol. Venga, pero, pero esto es suyo. Esa es la camiseta. Esta es la camiseta de Fluminense, el rival histórico de Fla. Y ah, eso es suyo. Güey. Sí, pero es que... O sea, es... Yo lo conocí con una camiseta de River... Y luego me dijo que era hincha de Fluminense y se compró la camiseta de Flu. Pues que hasta la usan Navidad, güey, porque los colores de navideños. Pero la de Fla también. Yo soy el Flu Fla, me dicen el Flu Fla. Ah, el Flu Fla. La hincha de Río, los equipos de Río. Mm, claro, pero por ahí desde que vio la Casa de Papel, ¿no? Y, y se volvió fanático de Río. De Río la película. De Río, oh, Río la, la Río. película, todas esas <ríe> vainas, ¿no? Ahí a hablando la de la gente ¿Cómo? de moda, ¿no? Ahorita me la ponga. Bueno, y usted de ¿qué equipo es hincha entonces? No, yo, yo soy hincha del Tolima, yo soy hincha del Deportes Tolima, seguidor de River, seguidor del Barcelona. Vinimos a darnos cuenta que era hincha del Tolima cuando quedaron campeonas hace poquito. No deje es... hablar a mierda. Nadie le dice que es hincha. No del Tolima. no, no deje hablar mierda, deja hablar mierda. En mi Facebook está todo, todas las publicaciones, en Twitter, en uh -huh. Instagram camisetas, fotos con camiseta del Tolima. Está así que entró ocho de voy a traer la camiseta del primer título de Tolima. Hablando en serio, yo estoy mamado que la gente sea hincha de los equipos, porque sí? Sí, eso, eso es un poco harto. Yo creo que a uno le puede gustar y yo defiendo que no le pueda gustar un equipo de afuera. Pero hermano, tiene que tener sustento porque le gusta el equipo de afuera. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la obsesión de millonarios, de los hinchas de millonarios con River Plate? Pues esto se va. Época del Dorado, eh, Pedernera, Rossi, Di Stefano... O sea, y todo lo que se generó a través años. de eso, hace 70 años, pero después el, búfalo el, eh, el, ¿El búfalo, el Búfalo Velar. No, no, no, el Búfalo de San Luis, hermano, soy hincha de millos sí, y, y, y confunde al Búfalo pones con el Búfalo Velar, no, no jodas. Por eso muchachos, dejemos, dejemos de ponernos camisetas de equipos extranjeros, no, yo lo hago, pero... yo soy coleccionista de camisetas, pero no digamos que yo soy... Pero yo lo vi gritando como... goles del United. Y sí, sí, de la Roma me emociona. ¿Para qué pero me emociona? Ah, entonces pero si pero viene yo nunca, siendo hincha de un equipo hermano Yo nunca digo que soy no, hincha pues es que... Ni de la Roma ni del United pues, pero, pero si viene siendo de alguna manera hincha de ese equipo no, no, no, no, no Una cosa es ser fan, seguir Y otra cosa es ser hincha Usted es hincha cuando su papá lo lleva al estadio cuando su papá No, le... no, no, yo creo que también se puede hacer hincha de esa manera Aparte esto es un mundo globalizado Donde la gente to... Ve más, Vemos más el fútbol internacional que el fútbol colombiano ¿Hace cuánto usted vio a River? usted también le gusta a River? Ahora lo veo seguido, la verdad. Claro, porque se puede ver. Hace cuánto no veo a Millos, ni siquiera por televisión porque no se puede. Bueno, eso sí. Entonces uno termina volviéndose fanático de equipos de afuera porque los puede ver, pero los de acá no se pueden ver. Bueno, ahora con Win Sports sí ya es completamente justificable. No, y tienen sí. el descaro esos sí, hijos de decir que es el que, el que toca seguir el equipo que uno verdaderamente ama. Pero, hermano, no puedo, ustedes no me dejan, me, pri me, no, me privaron de ver a mi equipo. Es cierto. En esa, esa sí la ganó usted. Tiene toda la razón. Entonces uno se vuelve fan de equipos de afuera. Claro, hay que saber desde qué... ¿Ustedes de qué época le gusta el United? Desde el 99, más o menos. La final en el Camp Nou. Exactamente. ¿Usted de qué época le gusta el Barcelona? A mí el Barcelona me gusta más o menos a mí como 99-2000. Desde el 69. Desde un 69 que hizo con un amigo español. Eh, eh, <risa> no sé, seguramente <risa> usted lo dirá por episodios que ha tenido con el inglés que salía. Pero no, no, no, yo soy seguidor y fanático del Barcelona desde el 99, 2008 años tenía, llevo 20 años siguiendo el Barcelona. Yo sí quiero saber algo y es por qué el mundo del fútbol le pide a uno siempre escoger un bando. Entonces está Boca y está River y uno tiene que escoger. Pero no es el mundo del fútbol, es la sociedad. Está, ¿Usted eh, se ubica, hermano? ¿Usted es uribista o antiurivista? No, yo soy como Fajardo. Ah, o sea, usted es como uno tiene derecho a tío. Usted ¿no? es como un hincha de la equidad. Bueno, sí, ni eso. aquí ni allá. Y a veces la a uno y a veces la al ah, otro. Ah, bueno, sí. No, usted es como Alexis García, a veces le sé? hace fuerza equidad, a veces le hace fuerza nacional. Pero Alexis derecho? especialmente le hace fuerza nacional cuando juega contra equidad. Bueno, eso sí, sí ya lo sabemos. Y bueno, y el amor por Fla. Es que esa confusión de verdad, no la entiendo gol, o sea, gol, era fanático magica. de, de gol, Fluminense es, que, gol, es mi ídolo, weón. así como ese man se pinta mechas, O pinta sea, Es como si yo, si yo sigo... en la noche A la mañana teniendo camisetas de River Me vuelvo Seguidor de Boca Y celebro lo de Boca y me compro camisetas de Boca Ay, No tiene sentido hermano ¿En Italia qué equipo le gusta? La Roma ¿Por qué? La verdad por Francesco Totti y Gabriel Batistuta ¿Cuántas camisetas tiene de la Roma? Eh... Vean, ninguna. Ahorita ninguna, la verdad. ¿Tú ves cuando era yo le vi niño? una, yo le vi una hace poco. No, pero esa era chivada Pero, perro, incluso yo le pagué una apuesta a una camiseta de la Roma. Ah, se la regalé a mi papá, la de Totti. La 10 sí, de sí, Totti, sí, sí. se la doné a mi papá sí, porque él me heredó ese gusto por Francesco Totti. Ok. ¿Me ¿sí O sea, es cuestión de, de, de, de, de ser francos y decir, no, yo no soy hincha de ese equipo, me gusta... Pero así mismo me desprendo. La gente se emputa que no, que yo soy madridista, no, que yo soy culé. ¿Usted ¿No es culé? Eh, no, yo soy seguidor y fanático ¿Qué del es Barcelona. Culé, weón, ¿Dígame qué es culé? Yo, esa, esa, esa palabra me da una no, ris un risa. Es un weón. término muy catalán que hace referencia a, a, a los seguidores del Barcelona y a la gente que vive en esa zona. Yo soy seguidor del Barça, además, más allá de motivos futbolísticos, que, que aparte lo empecé a seguir cuando no andaba muy bien. Por, por razones políticas. En el 69. Por, por razones políticas, soy seguidor del Barça. Y es que el Barcelona fue la resistencia al, fra al franquismo, representa el sentido independentista catalán, tiene unos valores bastante interesantes, que es que unos equipo además le, le guste, le tenga cariño. Yo le voy a preguntar, ¿y qué equipo hace, digamos, oposición al, al sistema colombiano? ¿Cuál sería el Barcelona colombiano? El Barcelona con ninguno. Yo creo que es el Unión Magdalena. No, pero es que la Unión Magdalena, la Unión Magdalena es, es propiedad de un narco, hermano. Entonces, ¿qué más del sistema colombiano que ser, que ser propiedad de un narco? Bueno, pero el azulgrana, ¿no? No, no, no, no. no, no, no. Yo, yo creo que ninguno, ninguno. ¿Qué otra camiseta se trajo? Yo soy seguidor del Barça, me trae la del Barça. Eso tiene un significado chévere para mí que, que soy seguidor del Barça y aparte soy fan de Carles Puyol, que es la, la última camiseta, pues, es una réplica de la, de la camiseta que usó Puyol. En, el, en su última temporada como jugador del Barcelona. Yo si no hablo mierda y digo que soy hincha de la Navidad y me gusta esta combinación. Me gustó, la camiseta de Fluminense. Se lo he dicho toda la vida, me encanta esa camiseta. Ya, no necesito decir que soy hincha, no, que es que el flu, que es que, no, el equipo de mis amores. No, Pero no, se lo ha mi dicho, mierda. que es el equipo de sus amores. Cuando jugaba Ronaldinho, es, ¡ay! el flu con Ronaldinho y la banda. ¿Ronaldinho? Ah, espera, es un segundo. De Ronaldinho sí soy hincha, papá. Mi el mineiro por hey, ¿tiene, ¿no? <risa> <risa> tiene más identidad fajardo no, que usted, ¿no? Tiene más identidad fajardo. No tiene derecho a usar todas las camisetas que quiera. Yo siempre he sido hincha de diño. Y del mineiro y, y de todo. O sea, el Barcelona también debe tener una de, por ahí. Del Querétaro, si quiere, si me la consigo me la compro. Bueno, el, derecho, el, ¿no? el fajardo del, del, del periodismo deportivo. El mineirado, papá, un equipazo, campeones de libertadores en 2013, 14. Esta hincha que ni siquiera sabe cuando... Oiga, ¿sabe qué me di en cuenta? Hice un ejercicio en el Barcelona Legend. Ah, ¿verdad? ¿Que usted fue esa vaina? ¿Usted que es hincha del Barcelona no fue? No, estaba sin trabajo. Ay, no tan marica. Mire, el super hincha del Barcelona y viene las leyendas del Barcelona y no va. Pues hermano, ¿Y la, fui cris... yo? la crisis de este país es muy jodida. Y fui yo que odio al no, equipo. No, la verdad es que le dije, venga, vaya, vea el partido de usted y disfrute de, del Barcelona, véalo, y disfrute él y me cuenta cómo le va. ¿Cómo le fue? Pues Cuatro buenos hinchas. Le cuento a mis amigos tercer tiempistas que los hinchas, como usted. Tercermundistas. Tercermundistas, además, no saben nada. Pero les invito a ver el informe que hice, donde se da uno cuenta que los hinchas del Barça son una farsa. Hola, amigos de tercer tiempo, estamos aquí en el Barcelona Legends. Mi papá me trajo un regalo del de viejo. Aunque mi papá es del Real Madrid, no sé por qué compró la boleta. Bueno muchachos, aquí estamos en tercer tiempo con dos hinchas del Barcelona, tipo sí, sí, club. ¿Hinchas, sí. ¿Hinchas, hinchas, no? hinchas del Barça. ¿Desde cuándo? Hinchas del Barça es 2007. ¿Desde 2007? ¿Es el 2007? Sí, mi tío, es, mi tío es español, entonces él me pegó toda la afición Ah, tiene tío español. <risa> ¿Espa sí, sí. ¿Cuántas Champions League tiene el Barcelona? Cinco. Sí. Nómbreme tres jugadores que usen el dorsal 10 fuera de Messi y Ronaldinho. El Maradona lo usó, sí. eh, lo usó también Hagi y también lo tuvo por un tiempo, si no estoy mal... ¿Quién no tuvo el 10? Romario. Romario. Aquí tenemos a todo un catalán, por eso le vemos el, el gorro. ¿De dónde eres tú? Ah, no, yo soy, yo soy de Bogotá. ¿De Bogotá? Y bueno, y tenemos una linda rivalidad. Acá tenemos un hincha del Barça, ya que tenemos un madridista de no, corazón. No, no, no. ¿No? Yo soy del Barça. Ah, es del Barça. Bueno, muy bien. Sí. Cuatro jugadores que hayan usado la 10 del Barcelona sin Messi y Ronaldinho. Eh, a Rivaldo. Sí. Eh, a Riquelme. Sí. Stoico. Eh, no, eh, ¿qué más? Pues, eh, de Maradona? Maradona lo usó en los, en los 80, okay. Es que me voy a enseñar el 14 y el 9 eh, no, me acuerdo. ¿Y por qué ya. se disfrazó de español para venir acá? No, a él le encantan las boinas. La sí, me gustan sí, las no. boinas y venirme acá como eh, a ver qué, qué sale ¿no? ¿Tu nombre? Johan Johan <ríe> ¿A, ¿A un hombre mi... verdadero, es no. que <risa> Esto va para internet Ay, puta, No va a ser el oso ¿A quién viniste ¿A, a ver hoy? La verdad, a Cristo Stoico Cristo Stoico, muy bien sí. ¿Sabes harto del Barcelona? Sí, pues los hijos ya se crean muy niños, la verdad Acá el clon de La Pulga El clon de Lionel Messi, cuéntanos Fan del Barcelona, ¿desde cuándo? Desde siempre ¿Cuántas Champions tiene el, el Barcelona? Eh, cuatro Por Chao Dígame. Nombreme... ¿Cuatro jugadores que han usado la 10 fuera de Messi y Ronaldinho? Rivaldo. Sí. Eh, Riquelme. Sí. Eh. Más que los otros cracks que han usado seis, la 6 y la 8 que sin ni está de Chávez. Sí, no. Bueno, le queda de tarea investigar. Tenemos aquí a la hija de Charles Puyol. ¿Sí? ¿Quién se va a ver hoy? A Puyol, obviamente. Obviamente. ¿Alguno de ustedes pagó win más? No. Lo no pagará su madre. ¿Y qué prefieres, el Camp Nou o el Camp Pin? El Camp Nou, toda la vida. ¿Qué capacidad tiene el Camp Nou? Camp Nou como de 80 mil, 70 mil, 80 mil espectadores. ¿90 mil? Ay, gracias. ¿Ella es su novia? No, es mi amiga. ¿Su amiga? Bueno, tenemos una amiga que es hincha del Real Madrid. ¿Qué se siente ser hincha no. del Real Madrid y estar acá metido? No, lo soy. ¿No, ¿No lo eres? No, también del Barcelona. ¿Hincha del Barcelona desde sí. cuándo? Desde, desde que cuando? tengo memoria. Muy buenas notas, hubo muy chévere. Nos dimos cuenta que hay mucha gente que no sabía ni dónde está parada. Eh, pues si como votan, votan, pues imagínese cómo no van a saber de lo otro. Y nada, muchas gracias por acompañarnos en este séptimo programa. Espero les haya gustado y como les di hace ocho días, conozcan el bar, es muy bacano. Muchachos, cómprese las camisetas que quieran, pero no digan que son hinchas de esos equipos. Pero usted dice que, no día, ¿no? es que es hincha de esos equipos. Es una parodia. No, sarcástico. no es parodia, yo lo he visto. Pues eso es hincha de Negro. negros. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? qué, es que, perro? ¿cómo?